saludos cordiales a todos el tema que vamos a revisar se titula instituciones sociales bueno a qué llamamos instituciones sociales pues básicamente son aquellas organizaciones creadas para satisfacer las necesidades sociales pero estas organizaciones deben tener o deben establecerse a través de un conjunto de normas que guían justamente esas actividades sociales esas acciones recíprocas y que se generan básicamente dentro de la sociedad cuáles son esas instituciones básicas de la sociedad pues son algunas pero principalmente tenemos a la educación ¿Por qué? la educación transmite eh, formalmente eh, con el conocimiento pero también la familia es eh, la esencia misma de la, de la sociedad es decir es la institución o la organización más importante de la sociedad porque es aquella que transmite las bases primeras de la formación de cada uno de los integrantes de la sociedad la economía es otra de las instituciones de la sociedad pues en ella se generan básicamente producción, distribución y consumo de bienes es decir aquellas actividades eh, comerciales económicas eh, que, se, que tienen que ver con la sociedad otra de las instituciones importantes es la religión eh, conformada por un sistema de creencias y prácticas que cada uno de nosotros como parte integrante de la sociedad eh, desarrollamos y generamos y finalmente está el sistema político, puesto que está considerado como aquel sistema de autoridad que nos permite generar, administrar y gobernar eh, las relaciones que se establecen en la sociedad. Por tanto, cada una de estas instituciones conforman eh, o rigen la sociedad y en cada una de ellas nosotros formamos parte. ¿Cuáles son los elementos de las instituciones? pues para que se existan las instituciones deben eh, tener una función deben cumplir una función o un propósito también deben estar regidas por un conjunto de normas y la acción recíproca obviamente debe generarse a través de las diferentes posiciones sociales y de los papeles desempeñados recordemos que cada uno de nosotros uh, eh, ocupa un lugar específico en la sociedad y además genera diferentes eh, acciones actividades dentro de esa actividad social misma cuáles son las características de las instituciones sociales pues básicamente es que surgen de manera no planeada y van cambiando lentamente con de acuerdo a las necesidades sociales también se interrelacionan unas con otras es importante eh, determinar que pues al ser cada uno de nosotros parte de la sociedad eh, formamos parte por ejemplo de la, de la familia la familia se interrelaciona con la economía y la economía también va eh, dentro del, del sistema político es decir cada una de ellas eh, se interrelaciona y finalmente pues su forma es diferente una, de una sociedad a otra varían eh, en nuestro país eh, dependiendo de las diferentes estratificaciones sociales también habrán eh, pues, eh, acciones o comportamientos y posiciones o desempeño de papeles que van a variar mucho dependiendo de la sociedad en la que nosotros eh, vivamos y en la que nos debemos ¿sí? um, la primera eh, institución o la más importante es la familia como les indicaba sin embargo esta familia o esta institución debe satisfacer necesidades sociales es decir que se, que se crea o se genera con una finalidad pues básicamente la función de la familia es la procreación y la socialización de cada uno de sus miembros. Son las bases primeras, las primeras acciones, actividades eh, que cada uno de nosotros aprendemos en, la, en el núcleo familiar. Además, la familia se refiere a una institución social, es decir, porque está regida por normas internas, por cumplimiento de, de, de normativas que hacen que la familia se desarrolle con normalidad, pero también como grupo familiar, ya que allí se generan comportamientos, acciones, actividades que hacen que el, la, el ser humano eh, se vaya formando y obviamente esta formación va implicada con su desarrollo luego más tarde en la sociedad una segunda eh, organización importante es la religión bueno la religión está compuesta por algunos elementos especialmente por el reconocimiento de los sacros significa eh, que lo sagrado es decir aquella eh, pensamiento que cada uno de nosotros tenemos aquella, aquellas creencias que cada uno le atribuimos o le damos a la religión el ritual se conforma por este conjunto de ceremonias, actividades eh, que preservan y mantienen esa sacralidad es decir eh, la creencia de lo sagrado el sistema de creencias pues básicamente eh, se, se refiere o se relaciona con los objetos sagrados y aquellos rituales eh, religiosos que, que dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra religión pues los desarrollamos y finalmente está la organización misma es decir la religión como tal porque permite o es el espacio físico en donde se pueden generar fomentar reuniones reclutar nuevos miembros es decir es el espacio físico donde se reúnen aquellos conjuntos de personas que forman parte de, diferentes, de las diferentes clases de religiones la institución política pues eh, está conformada por diferentes tipos de autoridades la primera es la tradicional es decir aquella que se, que se relaciona con la herencia o la costumbre aquella que ha venido eh, de familia en familia el ejemplo más claro es por ejemplo la de los principados o aquellos eh, pues que se generan de por herencia eh, eh, de, que van de generación en generación en cambio la autoridad racional eh, legal es aquella que sigue un proceso legal un reglamentario es decir oficialmente reconocido en los diferentes estados democráticos en nuestro caso por ejemplo estamos regidos por la autoridad máxima que es el presidente de la república y la autoridad carismática es decir aquella que a, a la persona se le ha dado cierto eh, se, se le ha hecho cierto seguimiento o, o tiene un conjunto de personas que lo siguen porque por su lealtad, por su entusiasmo, por su carisma pues genera una autoridad o genera un respeto en este caso tenemos por ejemplo eh, una figura importante en el caso de Juan Pablo II en su momento o de algún otro eh, importante eh, personaje que siempre está generando eh, un seguidores y que obviamente pues a ellos se refiere esta autoridad carismática la educación eh, esencialmente luego de la familia pues la educación es considerada una de las instituciones importantes de la sociedad y que cumple diferentes acciones la primera es la de preservación es decir aquel conocimiento que se ha ido generando y que se ha ido presentando de una generación a otra ¿sí? es, es aquella transmisión de esos conocimientos esa difusión pues a través de las actividades y los medios se ha podido extender ese conocimiento y no se ha quedado en un solo espacio sino que ha, ha trascendido a, a los diferentes espacios y grupos sociales eh, por tanto la difusión de la educación es muy importante y finalmente la innovación pues aquella creación permanente descubrimiento de nuevos conocimientos y que en ello siempre la educación debe estar innovando ah, y finalmente la economía pues es uno de los pilares estratégicos de la sociedad inicialmente con la economía industrial pues recordaremos que es, es aquella que se realizaba a través de una especialización es decir una dependencia recíproca entre patrón, patrono o empleador y luego vino la postindustrial pues aquella en la que predominaban eh, servicios sobre los bienes es decir hoy en día los servicios sobre los bienes es muy importante el consumo pues aquella satisfacción de necesidades cada uno de nosotros en las sociedades somos consumidores y lo hacemos a través de una práctica de la economía el empleo por aquella ocupación cargo u oficio que cada uno de nosotros desempeñamos dentro de, de nuestras posiciones sociales a través de un papel que desempeñamos y finalmente la pobreza pues aquella denominada como la privación relativa o absoluta en la, de la satisfacción de un conjunto de necesidades humanas recordemos que la pobreza eh, conforma uno de los elementos en estudio permanente de, los, de la sociología porque es parte integrante de la sociedad por tanto la pobreza dentro de, de lo que es la organización de la economía eh, también es eh, elemental y, y su estudio está en permanente eh, pues, ocupación de los sociólogos y que y por eso es considerada justamente una de las organizaciones importantes o básicas de la sociedad muchas gracias por su atención